La importancia de las pequeñas cosas. En la sencillez se encuentra la felicidad. A veces hacemos planes dramáticos que se espera que traigan la felicidad a nuestras vidas, ya sean unas vacaciones, una graduación o una boda. Pero los placeres sencillos de la vida son los que pueden darnos una alegría continua. Cuando apreciamos y disfrutamos de las cosas sencillas, la gratitud que sentimos se extiende también a otros ámbitos. Estos son algunos de los placeres sencillos que merece la pena experimentar a menudo. Hierba recién cortada. La hierba recién cortada es agradable en todos los sentidos. El olor y el tacto bajo los pies descalzos son frescos y estimulan los sentidos. Intenta experimentarlo al menos un par de veces al año, siempre que el tiempo lo permita. Dar y recibir sonrisas. ¿Qué mejor manera de experimentar un simple placer de forma gratuita? Regala sonrisas no solo a tus amigos, sino también a los desconocidos que te cruzas por la calle. Se sorprenderá de lo bien que se siente al ver primero la sorpresa de los demás y luego su propia sonrisa en respuesta. El subidón de endorfinas después de hacer ejercicio. Cuando te ejercites de forma extenuante, obtendrás un subidón de endorfinas como recompensa. Estas sustancias químicas naturales que te hacen sentir bien te alegrarán el día. Haz ejercicio por la mañana para que este subidón de endorfinas te ayude a ser especialmente productivo durante el resto del día. Disfrutar de su comida favorita. Aunque tu comida favorita no sea especialmente saludable, permítete comerla de vez en cuando. La sensación de tu comida favorita te aportará un pequeño impulso de placer. Los estudios han demostrado que si te abstienes de un alimento concreto durante un tiempo determinado, te resultará aún más agradable la próxima vez que lo pruebes, así que utiliza este truco para que tu comida favorita te sepa aún mejor que de costumbre. Taza de café o té caliente. Algunos de nosotros sobrevivimos con nuestro café o té diario. Incluso cuando se trata de un hábito diario, puede aportar mucha alegría. Mientras tomas tu bebida preferida, tómate un tiempo para disfrutar de ella. Hacer ángeles de nieve. Esto no es solo para los niños. Ponte ropa de abrigo y déjate caer en la nieve. Sentirse tonto por esto no arruinará la experiencia. Simplemente abraza la sensación de diversión inocente que puede aportar hacer ángeles de nieve. Reír hasta que duela. La risa es como una medicina. Todo el mundo debería tener la oportunidad de reírse hasta que le duela al menos una vez al día. Ya sea con un amigo que sepa escribir comedias o viendo una buena película, tómate un tiempo para reírte del estrés. Recibir un masaje. Si nunca ha recibido un masaje, pruébelo. Esta hora de relajación total hará que sus problemas parezcan desvanecerse. Muchas personas tienen incluso derecho a recibir masajes a través de las prestaciones para empleados. Caminando bajo la lluvia. Caminar bajo la lluvia es uno de los sorprendentes y sencillos placeres de la vida. Abríguese y salga con o sin paraguas. Deja que la lluvia te salpique la cara mientras paseas y asegúrate de saltar en al menos un charco por los viejos tiempos. La diversión cara es genial, pero puede ser difícil de conseguir. En lugar de esperar a las próximas vacaciones, concédase uno de estos sencillos placeres. Si aprendes a apreciar las pequeñas cosas que tienes a tu lado, te sentirás muy satisfecho cada día. Capítulo 1. ¿Necesitas dinero para ser feliz? Como dice el refrán, el dinero no puede comprar la felicidad. O oh, sí. Tener una cantidad suficiente de dinero puede, sin duda, reducir el estrés, pero tener un exceso no te hará más feliz que nadie. Entonces, ¿el dinero puede comprar la felicidad o no? He aquí algunas ideas para reflexionar sobre el tema. El dinero puede comprar una cantidad limitada de felicidad. Los estudios han demostrado que sí, que tener suficiente dinero para satisfacer tus necesidades y las de tu familia aporta felicidad. Las personas que viven en la pobreza suelen ser menos felices que las que tienen sus necesidades cubiertas. Ser capaz de pagar tus facturas y tener lo suficiente para salir adelante económicamente te ayudará a conseguir sentirte feliz. El exceso de dinero no equivale a un exceso de felicidad. Sin embargo, tener más dinero del que necesitas no te dará más felicidad. El dinero y la felicidad no son proporcionales. Alguien con suficiente dinero para comprar una gran casa y varios coches no tendrá necesariamente más felicidad que otro individuo con exactamente lo que necesita. El dinero trae sus propias tensiones. Tener dinero conlleva estrés. Tanto si tienes poco como si tienes mucho, es probable que conozcas este estrés. Está el estrés de saber que tienes que gastar lo que tienes sabiamente, así como el hecho de que las personas con segundas intenciones se sienten atraídas por aquellos que son financieramente ricos. No se trata de lo que entra sino de lo que sale. No es tanto la cantidad de dinero que ganes lo que asegura tu felicidad, sino en que lo gastas y a dónde va a parar. Hay algunos principios para utilizar el dinero que pueden ayudarle a sentirse más satisfecho. El lugar en el que pones tu dinero y quien lo recibe puede marcar la diferencia en cuanto así si has ganado algo por haberlo tenido. Gastar en experiencias, no en cosas. Está demostrado que comprar más cosas no hace feliz a una persona. Aunque invertir en objetos que duren parece un acierto, los estudios demuestran que tendemos a adaptarnos a lo que obtenemos. Tener estas cosas no sigue aportando una felicidad ilimitada. Es más probable que tengamos felicidad a largo plazo cuando el dinero se gasta en experiencias que nos darán recuerdos duraderos. Ya sea que esto signifique ir de vacaciones solo o con la familia, o sacar tiempo para hacer algo divertido de vez en cuando, asegúrate de crear experiencias en lugar de comprar algo que simplemente se desvanecerá con el tiempo. Regálalo. Dar es una de las cosas más satisfactorias que puedes hacer con tu dinero. Ya sea a una organización benéfica o a un amigo necesitado, encuentre una forma de devolver y compartir lo que tiene. Es una forma de gastar que le reportará recompensas personales a largo plazo. La respuesta corta es no, no se necesita dinero para ser feliz. Sin embargo, el dinero puede ser útil para evitar el estrés que puede disminuir la felicidad que se tiene independientemente de la cantidad de dinero que tengas, utiliza estos consejos para alcanzar el nivel de felicidad que deseas y vivir una vida llena de alegría. Capítulo 2. No te preocupes por las cosas pequeñas. Todos hemos oído que no debemos preocuparnos por las cosas pequeñas. Dejarse estresar por las pequeñas cosas de la vida es una de las mayores formas de provocar un dolor innecesario en el camino de la vida. Podemos evitar muchos sentimientos negativos e incluso problemas de salud simplemente aprendiendo a no dejar que las pequeñas cosas nos afecten. Concéntrese en el panorama general. Cuando ocurra algo pequeño que te haga montar en cólera, compara la importancia del momento con todo lo que ocurre en tu propia vida y en el mundo que te rodea. Puede que hayas derramado la masa de la tarta en el suelo una hora antes de que lleguen tus invitados. ¿Tus amigos van a seguir queriéndote y disfrutando de la velada aunque no tengas una tarta recién hecha para ellos? Si es así, tal vez deberías dedicar tu energía a otra cosa que no sea reprenderte por este pequeño error. Recuerda que todos cometemos errores. Cuando algo pequeño amenace con destruir tu actitud y tu perspectiva positiva, piensa en el hecho de que todo el mundo comete errores. Tanto si eres tú mismo como si es otra persona la que ha provocado la situación que se siente como un choque de trenes, ten en cuenta que los errores son una parte normal de la vida que le ocurren a todo el mundo. No dejes que un mal momento te coja por sorpresa. Perdona a los demás. Puede ser difícil perdonar a otra persona cuando se siente que le ha traído trabajo y estrés adicionales. Cuando alguien choca por detrás con tu vehículo, Puedes tener la tentación de arremeter contra él verbalmente. sin embargo, párate a pensar en cómo te puedes sentir al estar en su situación. No actúes ni sientas que nunca has cometido un error, sino que opta por la empatía. Perdónate a ti mismo. Perdonar a los demás puede ser una cuestión sencilla en comparación con perdonarnos a nosotros mismos. Hay muchos momentos en los que nos tratamos a nosotros mismos peor de lo que permitiríamos que nos tratara un amigo. Cuando te cueste perdonarte a ti mismo, piensa en cómo manejarías un error similar cometido por un buen amigo. Párate a pensar antes de intimidarte a ti mismo y considera la posibilidad de buscar ayuda profesional si no puedes detener una cascada de pensamientos negativos cada vez que no alcanzas la perfección. Pregúntese si importará dentro de 10 años. Todos tenemos problemas y, por lo general, en ese momento cualquier problema parece grande. Sin embargo, la percepción no siempre es la verdad y depende de nosotros poner nuestra situación en perspectiva para poder afrontar adecuadamente lo que se nos presente. Cuando ocurra algo negativo en tu vida, pregúntate si tendrá importancia dentro de 10 años. Si no es así, déjalo pasar. Si alguien te hace un gesto con el dedo corazón en el tráfico, puede que te sientas tentado a perder la calma, pero simplemente no merece la pena. Guarda tus emociones para las cosas que cambian la vida y merecen toda tu atención. Cuando algo va mal, tienes dos opciones. Puedes entrar en cólera o dejarlo pasar. Tomar la decisión de no preocuparte por las cosas pequeñas te aportará una felicidad que cambiará tu vida y estarás agradecido por tu propio cambio de perspectiva. Capítulo 3. ¿Cómo de feliz eres? Preguntas para hacerse a sí mismo. El deseo de ser feliz es algo que casi todo el mundo tiene en común. Pero no siempre es fácil crear la felicidad ni decidir si se es feliz una vez que se siente que se debe estar en este estado de ánimo particular. Toda vida tendrá altibajos, por lo que es útil tener un indicador para juzgar si hemos alcanzado la felicidad o no. ¿Me despierto emocionado por el día? Este es un signo revelador de tu felicidad interior. ¿Te levantas cada mañana preparado para afrontar el día? ¿O te sientes ansioso y temeroso? Es difícil ser feliz si empiezas cada mañana de forma negativa. Espero con ansias mi ocupación principal. Ya sea trabajando, asistiendo a la escuela o haciendo otra cosa, debes sentir una sensación de anticipación cuando pienses en estar allí. Hay ciertas cosas que debemos hacer, como pagar el alquiler, así que tu decisión de trabajar puede no ser una opción. Sin embargo, tienes la opción de elegir dónde trabajar. Si no te gusta, cámbialo. ¿Disfruto de las personas con las que paso la mayor parte del tiempo? Las personas con las que pasas la mayor parte de tu tiempo son las que tendrán la mayor influencia en ti. Si son amargados, desalentadores y carecen de motivación, lo más probable es que tú acabes convirtiéndote en el mismo tipo de persona. Si tus amigos no te levantan el ánimo, busca otros. Dedica tu tiempo extra a aquellos que harán que tu vida sea más alegre y te ayudarán a crear recuerdos positivos que te aportarán felicidad a largo plazo. Me gusta lo que soy. Un componente clave de la felicidad es gustar y quererse a uno mismo por lo que es. Si no lo haces, tienes que averiguar por qué. Haz los cambios necesarios y luego elige quererte a pesar de tus defectos. Temo o espero mi futuro. La felicidad incluye sentirse confiado y seguro de su futuro. Vivimos en tiempos inciertos, pero eso no significa que tengamos que vivir cada día con miedo. Aumenta tu confianza en pequeños aspectos y considera la posibilidad de recibir asesoramientos si sientes algo más que estrés ocasional cuando piensas en el futuro que espera. ¿Conozco el propósito de mi vida? Todo el mundo tiene un propósito en la vida. Hay algo en ti que te convierte en un regalo único para el mundo. Si aún no has descubierto esto de ti, tu autoestima se verá afectada al igual que tu felicidad. Hay muchos cuestionarios y libros dedicados a descubrir el propósito de tu vida. Considera la posibilidad de invertir tu tiempo en aprender más y encontrar lo que te hace sentir más realizado en la vida. Ser feliz no es un deseo frívolo. Es importante saber cómo estás conectado y qué se necesita para ser feliz contigo mismo y con tu vida. Si te haces estas preguntas y te tomas un momento para pensar en tus respuestas, estarás en el camino hacia una vida de verdadera felicidad. Capítulo 4. El vínculo entre la comida y la felicidad. ¿Sabías que la comida puede afectar en gran medida a tu estado de ánimo, para bien o para mal? Cuando se trata de la felicidad y de cualquier otra área de tu vida, la comida tiene la capacidad de dañar o curar. Si aprendes qué alimentos elegir y evitar, podrás ayudar a tu cuerpo y a tu mente y abrazar la felicidad. Alimentos para aumentar la felicidad. ¿Quiere utilizar lo que la madre naturaleza le ofrece para mejorar su estado de ánimo? Empieza por buscar alimentos con alto contenido en grasas saludables. Nuestros cerebros dependen de estas grasas, como los ácidos grasos omega-3, y hacen maravillas para el estado de ánimo y la mejora de la felicidad al permitir que las células nerviosas se comuniquen de manera más eficiente. Las nueces, las semillas de calabaza y el aceite de pescado son una buena forma de consumirlos. Se ha demostrado que los ácidos grasos omega-3 son tan eficaces como los fármacos antidepresivos comunes en lo que respecta a la depresión. Las bayas son otra forma maravillosa de aumentar tu felicidad. Contienen antocianinas que son útiles para el cerebro ya que favorecen su funcionamiento. Las naranjas, los pimientos crudos y el kiwi tienen un alto contenido en vitamina C que combate el estrés. Las verduras de hoja verde aumentan la ingesta de ácido fólico e incluso el chocolate negro es conocido por mejorar el estado de ánimo. Los plátanos y los dátiles son alimentos fáciles de encontrar y se sabe que afectan positivamente a los niveles de serotonina. Su estado de ánimo y su función mental también se ven muy afectados por la deshidratación, así que asegúrese de mantenerse bien hidratado consumiendo mucha agua. Alimentos que te roban la alegría. El azúcar es el alimento número uno que debes evitar si quieres ser feliz. El azúcar te prepara para una rápida y falsa oleada de energía cuando sientes el subidón del azúcar, al que le sigue un bajón. El azúcar también puede dañar el sistema inmunitario y desencadenar la depresión. Se sabe que el café provoca ansiedad, lo que también le robará la alegría. El trigo impide que se produzca serotonina, lo que contribuye a la depresión. El alcohol está relacionado con el mal humor, y aunque algunos individuos sienten temporalmente eufóricos después de consumirlo, la sensación generalmente se desvanece en la negatividad. Suplementos a tener en cuenta. Se ha demostrado que la vitamina C reduce el cortisol, que es la hormona que provoca el estrés. A menos que obtengas una cantidad considerable de esta vitamina a través de la dieta, un suplemento diario es una buena idea. Dado que la deficiencia de ácido fólico se ha relacionado con la depresión deberías considerar tomar un suplemento los ácidos grasos omega 3 y la vitamina b12 también son útiles para aumentar el estado de ánimo de forma natural los suplementos que te ayudarán a controlar los antojos poco saludables incluyen el complejo de vitamina b la coenzima q10 y el desveretrol dado que la comida tiene un efecto tan grande en su estado de ánimo sería prudente utilizarla en todo su potencial en lugar de limitarse a elegir su comida en función de lo que le apetezca en ese momento. Convierta su plato en un arma poderosa que luche contra la depresión y la ansiedad y construya y mantenga su felicidad. Te mereces la oportunidad de sentir alegría y modificando tus hábitos alimenticios puedes cambiar tu vida a mejor. Elige tu estado de ánimo eligiendo tu comida y verás la diferencia que supone. Capítulo 5. Siete mantres para aumentar tu felicidad. Hay muchas maneras de aumentar tu felicidad y varios trucos que no requieren mucha preparación ni esfuerzo. Nuestras palabras tienen poder, y si te repites mantres a lo largo del día, descubrirás que sentirte feliz empieza a ser algo natural. He aquí siete mantres que, si se repiten a menudo, pueden cambiar tu vida. Soy increíble. Estas tres palabras pueden ayudarte a evitar que caigas en una depresión de odio a ti mismo. Demasiadas personas no se respetan a sí mismas y olvidan que son increíbles, hermosas y únicas. Repite este mantra a menudo para que las palabras vengan a ti cuando más las necesites. Estoy agradecido. El agradecimiento es una forma segura de conseguir la felicidad. Cuando eres agradecido, te esfuerzas por recordar las cosas buenas de tu vida. A su vez, esta actitud positiva atrae aún más cosas buenas. Me quiero a mí mismo en todo momento. Una de las lecciones más importantes de la vida es amarnos a nosotros mismos. Si sientes que no has llegado a un punto de pleno amor y respeto por ti mismo, repite estas palabras hasta que lo hagas. Dígalas cuando esté satisfecho consigo mismo, así como cuando esté enfadado y decepcionado consigo mismo. Soy un imán para las cosas buenas. Creer que las cosas buenas y las situaciones positivas se dirigen hacia ti, realmente ayudará a que lo hagan. Pensar en ti mismo como un imán para todo lo que es increíble atraerá esas cosas hacia ti. Tu confianza en ti mismo y tu espíritu positivo atraen lo que ponen, y verás cómo tu vida se enriquece a medida que repites este mantra con frecuencia. Atraigo gente sana a mi vida. Incluso en las mejores circunstancias, las personas equivocadas nos impedirán llegar lejos. Crea un círculo de amigos que sean esperanzadores y positivos como tú. Evita los dramas y repite este mantra para ti mismo cuando tengas la tentación de dejarte arrastrar por la energía negativa de alguien. Puedo hacer cualquier cosa que me proponga. Creer en ti mismo y tener confianza en lo que puedes lograr te llevará lejos. Cuando sepas que puedes hacer cualquier cosa que te propongas, encontrarás una felicidad ilimitada en ese conocimiento. Pronuncia estas palabras cuando estés luchando por cambiar tu situación y sabe que tienes el poder necesario para hacerlo. Tengo un propósito. No importa cuánto dinero gane una persona o cuánto logre, la vida se sentirá inútil y vacía sin un sentido de propósito. Hay un montón de libros escritos sobre el tema que pueden ayudarte a analizar tu vida y averiguar cuál es tu propósito específico. Piensa en las cosas que te gustan y te atraen, y en lo que te da mayor sensación de satisfacción. Tienes algo especial que ofrecer al mundo, y este mantra te lo recuerda. Nuestras palabras tienen mucho poder, y los mantres son una forma estupenda de encaminarnos hacia la felicidad. Cuando utilices tus palabras para atraer cosas positivas a tu vida, encontrarás la felicidad. Repite estos mantres y descubre la diferencia que supondrán para ti. Capítulo 6. Personalidad y felicidad. Parece que algunas personas son más felices que otras. Tampoco son siempre las personas que tienen una vida fácil. Los que son felices parecen tener ciertos factores de los que carecen otros individuos. Un factor definitivo es el tipo de personalidad. ¿Cómo influye en la cuestión de la felicidad personal? He aquí una lista de rasgos de personalidad y cómo afectan a su sensación de bienestar. Perfeccionismo. Los tipos de personalidad que se inclinan por el perfeccionismo en relación con ellos mismos y con los demás tienen tendencia a ser menos felices que los que aceptan mejor los distintos resultados. Aunque un perfeccionista alcanzará la felicidad en un trabajo bien hecho, esta será limitada debido a su enfoque inmediato en el siguiente gran proyecto. Cuando aprendas a disfrutar del proceso en lugar de ceñirte a una serie de reglas estrictas, tu felicidad aumentará. Soñar. Los soñadores tienden a ser felices. Aunque los soñadores pueden inclinarse a menudo por la procrastinación que trae consigo el estrés, siempre hay algo con lo que soñar de nuevo una vez que el estrés ha pasado. Si no nacemos así de forma natural, podemos aprender mucho de los soñadores mientras buscamos la felicidad en la vida. Piensa en lo que quieres de la vida y dedica un poco de tiempo cada día a disfrutar del pensamiento de eso mismo y verás la alegría que se puede encontrar en este sencillo ejercicio. Organización las personas cuya personalidad se inclina hacia la organización tienen mucho a su favor, pero es posible tener demasiado de algo bueno incluso en este ámbito. La importancia está en el equilibrio. Si te centras demasiado en la organización, te perderás los pequeños detalles que hay que disfrutar en el camino. Por el contrario, al ser demasiado desorganizado, experimentará la frustración propia y de los demás cuando las cosas no salgan según lo previsto. Busca un término medio y opta por organizarte lo justo para que las cosas funcionen de forma más eficiente. Positividad. La positividad es un rasgo de la personalidad que afecta absolutamente a la felicidad personal. Algunas personas nacen con tendencia a este rasgo, mientras que otras tienen que esforzarse por no vivir en la negatividad. No importa hacia qué lado te inclines naturalmente, toma decisiones que te hagan reaccionar de manera positiva y que construyan tu confianza en el proceso de la vida. Descubrirás que la felicidad te lleve de forma natural cuando permitas que tu energía se transforme de negativa a positiva. Vivir el momento. Puedes ser un extrovertido o un introvertido, pero seas como seas, puedes elegir vivir el momento. Solo vivimos nuestra vida durante un tiempo, y encontrar la felicidad incluye estar plenamente presente en todos y cada uno de los pasos del viaje. A algunas personas les resulta más fácil hacerlo, y otras tienen que esforzarse. Cualquiera que sea tu tendencia natural, Elige hacer todo de corazón para que no te arrepientas y puedas experimentar una profunda felicidad. No podemos cambiar nuestras personalidades, pero podemos aprender de los demás. Las personas con diferentes personalidades y rasgos de personalidad tienen una inclinación natural tanto hacia la felicidad como hacia el alejamiento. Toma personalidad que te ha tocado y luego dije tu energía a vivir una vida feliz de la mejor manera posible. Capítulo 7. Porque vivir el momento te hace más feliz. Todos sabemos que vivir en el pasado puede arrastrar a una persona, pero, ¿por qué? ¿Y qué hay de vivir en el futuro? Necesitamos equilibrio, pero vivir el momento es algo en lo que debemos centrarnos si queremos llevar una vida feliz. Se ha demostrado que vivir el momento es la mejor manera de ser y mantenerse feliz. He aquí el motivo. No podemos cambiar el pasado. Casi todos nos arrepentimos de algo de nuestro pasado, pero no podemos hacer nada para cambiarlo. En lugar de malgastar nuestros momentos y energía en lamentarnos por situaciones que ya han pasado y que no podemos cambiar, podemos utilizar esa energía para mejorar nuestra situación actual. Aprende lo que puedas del pasado y sigue adelante. No podemos predecir lo que nos depara el futuro. No te preocupes por el futuro porque no puedes predecir lo que te deparará. Solo puedes prepararte hasta cierto punto y tener miedo de lo que te depara el mañana solo te causará un estrés que contribuirá a crear problemas de salud y mentales. Vive el momento y elige hacer del presente tu centro de atención. En lugar de temer las repercusiones que tus elecciones tendrán en tu futuro, toma decisiones basadas en lo que es bueno en tu vida ahora mismo, en este momento. Esto reducirá las tendencias a la depresión y al miedo. Te obliga a estar presente. Cuando pensamos más en el pasado o en el futuro que en el presente, nos alejamos de lo que tenemos delante de los ojos. Tal vez tu presente implica un proyecto de trabajo que exige toda tu atención y energía. Tal vez tu presente incluya niños pequeños con mocos que necesitan que les pongas la comida en la mesa. Cuando abraces plenamente tu presente, sacarás más partido a la vida que tienes. Por fin podrás dejar de sabotear tu alegría presente con el miedo a lo que pueda venir después, o la culpa de las decisiones que ya están en el pasado. Da las gracias por las caras que tienes ahora delante y por las oportunidades que están llamando a tu puerta en este mismo momento. Los momentos que aprendas a valorar mejorarán tu futuro con los cálidos recuerdos que llevarás allí y no te arrepentirás de haber perdido la atención. Tener una perspectiva equilibrada. Vivir el presente es importante. Tener un enfoque equilibrado también es importante. Cuando pienses en el futuro, haz los planes necesarios para disfrutar de ese tiempo más adelante, porque algún día el futuro será tú, en el momento. No descuides tu planificación para el futuro, pero no dejes que consuma tu vida de forma insana. El equilibrio es la clave, y te ayudará a no sentirte estresado por centrarte demasiado en un área. Vivir el momento es una de las mejores cosas que puedes hacer por ti mismo. La felicidad se consigue cuando elegimos vivir y disfrutar del momento en que nos encontramos, en lugar de añorar otro momento y lugar. Si aprovechas el tiempo y la vida que te han dado aquí y ahora, conocerás la verdadera felicidad. Capítulo 8. Hormonas y felicidad. Las hormonas ciertamente no son muy respetadas a veces. ¿Qué tienen que ver con la felicidad? En realidad, las hormonas desempeñan un papel importante en este sentimiento y es conveniente que nos informemos sobre los factores que intervienen en este ámbito y lo que podemos hacer para sacar provecho de ellos. ¿Cómo funcionan las hormonas? Las hormonas son mensajeros químicos especiales que controlan la mayoría de los procesos del organismo. Las glándulas endocrinas crean estos mensajeros especiales y nuestro cuerpo depende de ellos para funcionar correctamente. La forma en que tratamos nuestro cuerpo y las sustancias de las que nos rodeamos marcan la diferencia en la forma en que estas hormonas pueden ayudarnos. Si aprendemos lo que hacen y cómo podemos ayudarlas a hacer su trabajo, estaremos más cerca de nuestro objetivo de ser felices. ¿Qué hormonas están relacionadas con la felicidad? Hay varias hormonas que pueden aumentar la felicidad. Las principales son la serotonina, la oxitocina y la dopamina. La serotonina se ha hecho bastante conocida en los últimos tiempos. Se trata de un neurotransmisor que transmite mensajes de una parte del cerebro a otra. La serotonina es crucial para prevenir la depresión y otras enfermedades mentales, y los problemas se producen cuando hay una escasez de esta hormona o cuando no es capaz de hacer su trabajo. La oxitocina se conoce como la hormona del amor y tiene diversas funciones, entre ellas ayudar a las personas a mejorar sus habilidades sociales y minimizar el miedo. La dopamina es otro neurotransmisor que se activa cuando se produce una circunstancia positiva e inesperada, por lo que es conocida por su función de ayudar al cerebro a conocer las recompensas. Formas naturales de equilibrar las hormonas. Las hormonas deben mantener un buen equilibrio para permitirle funcionar a niveles óptimos. Demasiado o demasiado poco de cualquier hormona causará problemas de salud a corto y largo plazo. Dado que nuestra felicidad depende de ello, es conveniente que hagamos todo lo posible por encontrar un equilibrio saludable para todas las hormonas de nuestro cuerpo, con el fin de crear un entorno que favorezca la sensación de bienestar. Algunas formas importantes de mantener las hormonas en buen equilibrio y funcionamiento son dormir lo suficiente cada noche, hacer ejercicio con regularidad y eliminar las toxinas de tu vida diaria. Minimiza el estrés en tu vida en la medida de lo posible y evita las píldoras anticonceptivas si es posible. Alimentos para equilibrar tus hormonas. La alimentación desempeña un papel importante en el equilibrio de las hormonas. Hay muchos alimentos que debes procurar consumir a diario y muchos que debes procurar evitar. Los alimentos y nutrientes que ayudan a tu cuerpo a equilibrar las hormonas y a mantenerte feliz incluyen grasas saludables como las que se encuentran en el aceite de coco, los aguacates, las nueces y el salmón salvaje. La vitamina D es un suplemento importante, al igual que el magnesio. Hay que consumir una cantidad suficiente de proteínas limpias, así como muchas verduras. Las hormonas desempeñan un papel esencial en los sentimientos de felicidad. Mantenerlas equilibradas y que funcionen correctamente es importante para garantizar la sensación de bienestar mental. Siguiendo las pautas anteriores, podrá equilibrar sus hormonas y vivir una vida de felicidad y satisfacción. La importancia de las pequeñas cosas. En la sencillez se encuentra la felicidad. A veces hacemos planes dramáticos que se espera que traigan la felicidad a nuestras vidas, ya sean unas vacaciones, una graduación o una boda.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 siempre que el cliente uno permita dar y recibir sonrisas.